Un saludo a, to a todos aquellos que visiten este blog. Antes de. Bueno, el tema de hoy va a ser cómo elegir a un psicoterapeuta. Pero antes de desarrollar el tema, quisiera decir alguna cosa sobre aquellos que hacen comentarios en el blog. Eh, eh, quisiera decirles que mm, me agradan mucho sus comentarios, eh, agradezco los comentarios de todos aquellos que visitan el blog, pero también es conveniente decir que hay dos tipos de comentarios, aquellos que dan argumentos de su posición, de la posición que ellos mantienen, y estos me parecen perfectamente eh, razonables, y aquellos que se dedican a tener comentarios prácticamente destructivos, sin argumentar sus ideas eh, sobre fundamentos, los fundamentos que ellos crean necesarios eh, eh, esta, segunda, esta segunda opción, la opción de hacer comentarios destructivos eh, Creo que es importante que cada una de las personas que visiten el blog Lo piensen dos veces, por una razón No solamente por mí, sino porque pueden hacer daño a personas que pueden haber por una terapia o querer optar por una terapia. Decir cosas gratuitas sin un razonamiento y sin un fundamento sólido es perjudicar a terceros que quieran elegir un tipo de terapia. Yo siempre he sido y soy muy respetuoso con todas las opciones que hay en psicoterapia porque son a fin y al cabo formas diferentes de entender al ser humano y es verdad que hay un solo ser humano pero también hay formas diferentes de entender el ser humano e interpretaciones diferentes sobre la vida del ser humano eso es perfectamente lícito, por tanto rogaría que las personas que hagan comentarios sean respetuosos y den argumentos, pero argumentos que tengan un fundamento aunque sean críticos acepto por supuesto los argumentos críticos pero que tengan una fundamentación no que sean agresivos digamos, y a veces un tanto envenenados, eh, digamos, sin dar razones sólidas. Bien, eh, entonces, como digo, gracias a todos aquellos que hagan comentarios y bienvenidos al blog. Bien, ahora, como he dicho, voy a hablar sobre cómo elegir a un psicoterapeuta. Eh, este vídeo mmm, voy a hablar brevemente, siempre tienen que ser breves, eh, en primer lugar de la conciencia de sufrimiento que es eso, tener conciencia del propio sufrimiento. En segundo, de las soluciones que tenemos para este sufrimiento. En tercer lugar, de la responsabilidad y la actitud personal ante ese sufrimiento. Y luego voy a decir eh, una serie de requisitos, una serie de condiciones, que debería reunir un terapeuta para que ustedes se decidan a elegirlo como terapeuta. Eh, las cosas que voy a decir son cosas eh, fácilmente comprensibles y que... Eh, ...digamos, tienen un sólido fundamento... ...bien, en primer lugar, eh, para poder decidirse uno a hacer una terapia... ...uno tiene que tener conciencia de un sufrimiento... ...porque a una terapia se va porque hay algo que solucionar... ...ahora bien, ¿qué significa eso de tener conciencia del sufrimiento? ...hay personas que tienen un sufrimiento, ahora hablaré de diversos sufrimientos... ...de diversas patologías, de diversas afecciones... ...hay personas que tienen un sufrimiento... Y yo diría que casi, casi no pueden pensar, les cuesta mucho trabajo pensar que ese sufrimiento algo tendrá que ver con su vida, algo tendrá que ver con su historia personal, tendrá una génesis, tendrá un desarrollo, eh, habrá sido debido a una serie de circunstancias, a una serie de problemas, a una serie de conflictos, de relaciones, de historias personales que han habido dentro de la historia de ese sujeto es importante poder situar el sufrimiento en el contexto de la vida de uno y en el contexto de la vida que a uno le ha tocado vivir con su familia, en el contexto del pueblo, en la ciudad, en el colegio, con los amigos, etcétera, etcétera. Esto es importante, porque de esto justamente, de qué tipo de conciencia tiene uno de su sufrimiento, va a depender si uno se decide, está predispuesto, a elegir un terapeuta no, porque si uno tiene una conciencia clara de un sufrimiento y cómo se ha desarrollado, eso seguramente va a hacerle pensar que lo mismo que ese sufrimiento tiene una génesis, un desarrollo, un momento actual, también puede haber una terapia que trabajando justamente toda la historia del sujeto, toda esa historia, los hechos objetivos, todo lo que ha pasado, desde su infancia, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, en el contexto que ha vivido, los abuelos, en la familia amplia, el pueblo, la ciudad, etc. La terapia puede volver sobre todo eso, puede hacer un recorrido, un estudio, un análisis del sujeto dentro de su contexto para descubrir ¿Qué cosas han pasado ahí? ¿Qué ha sucedido en ese mundo externo, en ese mundo interno que ha llevado a ese tipo de sufrimiento? Y esto es lo que se hace en una terapia. Ahora bien, si encontramos a una persona que parece como que, que su sufrimiento parece que haya surgido de la nada y que diga, ah, bueno, yo tengo jaquecas, yo tengo fobias, eh, yo tengo una depresión de caballo, como se suele decir, y piensa que eso ha surgido como de la nada, difícilmente esa persona va a poder recurrir a una terapia, a ningún tipo de terapia. Bien, esto es, esto es muy importante, qué tipo de conciencia tiene uno de su sufrimiento, y cómo situarlo, y en qué contexto lo sitúa uno. Luego, eh, digamos que hay diversas soluciones a ese sufrimiento, por ejemplo, una cosa que en España hay muchos millones de personas que, eh, que acuden a ese tipo de terapia es la terapia química, es decir, los medicamentos. Muchas personas eh, tienen un sufrimiento, un, estoy hablando evidentemente de sufrimientos psicológicos, porque siempre hay que descartar los sufrimientos orgánicos. Una persona puede tener dolores musculares, y puede ser que tenga alguna, algún problema orgánico de algún, por ejemplo, la columna vertebral o otro tipo de su cuerpo, pero una vez esa persona ha descartado, porque le han hecho, ha ido al traumatólogo, y le han hecho las radiografías, etc., y ha descartado un problema orgánico, eh, pues lo más normal es que sea un problema psicosomático, y entonces ese problema psicosomático tendrá que ver con diversos conflictos que esa persona tiene, que se están descargando, la tensión que lleva acumulada se está descargando a través de su cuerpo por ejemplo, a través de tensiones musculares que pueden ser incluso muy dolorosas muy dolorosas, bien, entonces como digo, mucha gente acude a la terapia química ¿qué problema tiene la terapia química? la terapia química produce un alivio sintomático a veces rápido donde uno no tiene que hacer nada, sino simplemente coge un vaso de agua, se toma las tres pastillas o las dos pastillas por la mañana, por la noche Y eso produce evidentemente una, una actividad bioquímica Que produce un alivio sintomático Por ejemplo dolor de cabeza, o dolor muscular O dolores digestivos, o, o otro tipo de, de afección Ahora bien, esto tiene un problema y un problema grave Y es que cuando uno toma terapia química No adquiere ningún conocimiento de uno mismo Usted toma las pastillas, se queda muy tranquilo, pero eso no adquiere ningún conocimiento de usted, de su persona, de quién es usted, de su subjetividad, de su responsabilidad, de por qué han surgido esos conflictos, de qué tipo de problemas tiene usted, qué tipo de responsabilidad tiene usted ante su vida. Porque, evidentemente, si elegimos otro tipo de terapia que implica un trabajo sobre uno mismo, quiere decir que uno asume que tiene una responsabilidad sobre su vida, me refiero a una responsabilidad seguramente en la génesis de esos conflictos y también en la solución de esos conflictos y además la solución de esos conflictos si se soluciona de una manera con un mayor conocimiento de uno mismo eso le va a permitir llevar uno una vida mucho más responsable ser uno, por ejemplo, mejor padre de familia o ser mejor eh, ciudadano o participar más en los problemas sociales o tener más responsabilidades o ser un mejor compañero de trabajo, o ser más amoroso, o no ser tan violento, o no ser tan impulsivo, etc. Por tanto, no es lo mismo una terapia química que una, terapia, eh, que una psicoterapia. Claro está, yo entiendo perfectamente, no crean ustedes que no lo entiendo, lo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente que todo el mundo no puede ir a una psicoterapia, por montones de razones, son fácilmente... ...inteligibles es ese tipo de razones... ...no hay que ser muy listo para entenderla... ...ni siquiera ser terapeuta para entenderlo... ...pero sí que es importante... Que, ...que hagamos en la cuenta... ...que no es lo mismo una cosa que otra... ...que cuando uno elige un tipo de psicoterapia... ...que esa es la, la propia dinámica de la psicoterapia... ...le lleva a un conocimiento profundo de uno mismo... ...eso afecta a su vida... ...cambia su personalidad... ...cambia su vida y por tanto le hace, le debe hacer ser una mejor persona, más responsable como digo, más libre, con más opciones de libertad, de libertad ante la vida, con, como dicho puede ser mejor padre, puede ser mejor profesor, puede ser mejor empresario, puede ser una persona mucho más sana, que tenga ante la vida actitudes mucho más creativas y que haga mucho más bien a este mundo, por tanto no es lo mismo una cosa que otra. Evidentemente, eh, eh, soluciones, entre comillas, al sufrimiento pueden haber muchas. Puede uno drogarse, puede uno emborracharse, puede uno irse de juerga y estar tres días de juerga, puede uno eh, tomar todo tipo de drogas y ahí puede uno tener muchos tipos de adicciones. Hay adicciones, las adicciones más corrientes ya sabemos todo lo que son el alcohol, el, el juego, eh, etcétera, las drogas, etcétera, pero hay otras muchas, hay otras muchísimas, muchísimas adicciones, ¿no? Entonces, uno puede aliviar su sufrimiento a través de, de, de actividades que realmente no producen en él ningún cambio y que no le hacen mejor persona ni le hacen tampoco, ni le dan un conocimiento de sí mismo. Bien, como he dicho antes, eh, es muy importante porque... Eh, me llamó la atención el otro día que en, el, en los comentarios a, a mi blog había un comentario, perdona pero ahora mismo no recuerdo la, el nombre de la persona eh, que decía, decía que esta persona había hecho una, daba a entender que había hecho una terapia ella decía que el, el que una terapia funcione no depende solo del trabajo del terapeuta depende de la responsabilidad que uno tiene de tomar en serio su vida y de responsabilizarse de su vida Y que en una terapia El paciente tiene que poner mucho de sí mismo Por supuesto Y el terapeuta también tiene que poner mucho Me gustó mucho esta, este comentario Porque justamente toca La doble responsabilidad que hay en una terapia Que es la responsabilidad del paciente Que viene para que alguien le ayude A hacerse cargo de su vida De una mejor forma Y la responsabilidad que tiene el terapeuta como especialista en la materia para ayudar a esa persona que consiga esos objetivos por tanto como repito muy importante la responsabilidad y la actitud que tenemos ante nuestro propio sufrimiento bien, ahora voy a, voy a decir eh, digamos eh, dos tipos digamos de de sufrimiento, uno sería el sufrimiento que ya está cronificado y otro lo que yo llamaría descompensaciones más o menos graves. Eh, he preparado aquí un, un folio. Eh, por ejemplo, en cuanto al sufrimiento cronificado, se trata con frecuencia de personas que toman medicación y esto evidentemente alivia su sintomatología. El problema de tomar medicación consiste en que no produce ningún tipo de conocimiento de uno mismo y por tanto no puede haber progreso, progreso personal. En este grupo, ahora digo, una, una serie de, de, de, de afecciones, de patologías que pueden estar cronificadas y que sería bueno que estas personas que tengan alguna de estas patologías, de estas afecciones, de estos problemas, busquen a un psicoterapeuta porque yo les puedo decir que puede haber... Haciendo un trabajo sobre ellas mismas Ayudado por el terapeuta Puede haber un gran progreso Su vida puede mejorar mucho Eso que creen que no tiene solución No es verdad Muchas cosas tienen solución Lo que pasa es que tenemos que tomarlo en serio Y realizar un trabajo Ayudado por otra persona sobre nosotros mismos Bien, pues entre esas eh, Afecciones que he puesto Estarían las fobias Que pueden haber diversos tipos Agorafobias, claustrofobias, Disociaciones graves Depresiones profundas, con tristeza, decaimiento, abatimiento intenso, anoresia y bulimia. He tratado varios casos de anoresia y bulimia. En, en, el, en los comentarios del blog hay una persona que fue paciente mía que se hace llamar, eh, bueno, se hace llamar y es su verdadero nombre, voy a decirlo, aunque no puedo decir ningún dato más. Se hace llamar Esperanza y que fue hace años paciente mía y que vino a mi consulta con una con un problema digamos cíclico de anoresia bulimia porque a veces se presenta de una forma cíclica eh, vamos digamos eh, extremo que estaba prácticamente eh, en los huesos por así decirlo bien luego pueden haber sintomatología psicosomática como he dicho antes Muchas, muchos problemas eh, muchos dolores corporales sea por ejemplo palpitaciones, dolores estomacales dolores en las articulaciones, jaquecas dolor, do, todo tipo de dolor de cabeza, etcétera son producidos no por, no por eh, un problema orgánico sino por una disfunción, es decir, porque hay conflictos en nosotros que hacen que esos órganos no estén funcionando adecuadamente por ejemplo las articulaciones si están eh, digamos tensas ...no articulan bien, no funcionan bien, no hacen su juego bien... ...y eso produce dolor... ...y si es un dolor eh, que está ahí días y semanas y meses... ...se convierte en un dolor crónico... ...bien... ...luego tenemos también... ...las conductas adictivas... ...las conductas adictivas que como he dicho antes... Eh, ...yo he tratado algunas conductas adictivas... Eh, ...sea problemas de drogadicción o problemas de ludopatía o problemas de drogodependencias que eh, muchas de ellas si el sujeto está dispuesto a trabajar sobre él mismo se puede, se puede eh, avanzar mucho y es verdad que hay personas que pueden echar su vida a perder porque eh, no realmente no toman la decisión de decir no voy a solucionar esto voy a buscar soluciones eh, sobre este problema que tengo en vida los familiares las personas que le rodean deben ayudarles porque no es nada fácil es muy difícil a veces salir de ese tipo de situaciones. Y estas personas necesitan apoyos de los amigos, de la familia, en su trabajo, de la gente que los conoce. Necesitan que alguien les eche una mano, que alguien esté con ellos. ¿Eh? bien Luego tendríamos también otro tipo de, de problemas que en, en la nomenclatura psicopatológica serían aquello que llamamos que llamamos patología borderline o patología límite, que no son ni neurosis ni psicosis, que están ahí en la franja intermedia de esas dos grandes, de esas tres grandes, eh, dos grandes eh, secciones de la patología, que son las patologías más extremas, más graves, la psicosis, o bien las más leves que son las neurosis. Bueno, luego tendríamos, eh, y en la franja intermedia, como digo, estaría digamos, las patologías borderline, que son pues muchas, hay muchas patologías borderline. Bien. Este tipo de atropología borderline, entre, entre algunas cosas que hay dentro de la patología borderline, tendríamos personalidades mal integradas, mal integradas y con gran fragilidad interior. Tendríamos también personas con ideales muy pobres o muy excesivos, que o bien no, no saben qué hacer con su vida, no tienen motivación, o bien tienen una motivación tan grande que es una motivación destructiva, destructiva, ¿eh? Luego tendríamos también eh, las personas que tienen una imagen, eh, una imagen pobre o una mala imagen de sí mismo. Hay que ver esto qué frecuente es. Personas que se atacan constantemente a sí mismas porque eh, eh, nunca están contentas con la imagen que tienen de sí mismas. Y cualquier acontecimiento de la vida, cualquier frustración, cualquier fracaso, cualquier digamos eh, situación... Que, que no sea agradable, que, le, que, que, que cueste, que sea un, digamos, un, un inconveniente de la vida, eh, eh, eh, les conduce a atacarse a sí mismos y a tener una, una especie de conducta muy autodestructiva. Luego, estaría también la euforia excesiva o la tristeza excesiva. Eh, no quiero emplear, estoy empleando estas palabras corrientes, no quiero emplear términos técnicos, y además lo hago a posta, para que todo el mundo lo entienda. Porque es verdad que esto tiene un nombre, pero me gusta emplear palabras corrientes, para que la gente lo entienda. Y hay personas que, o bien, eh, pasan cíclicamente de una euforia tremenda, que parece que se van a comer el mundo, a los dos días estar en una tristeza que están como con la cabeza que da en, en los suelos. Y esto es una patología también bastante grave. Eh, tendríamos también personas que tienen alucinaciones, alucinaciones y delirios. Las alucinaciones y los delirios no es algo que no tenga un sentido, claro que tiene un sentido, claro que tiene una génesis, claro que tiene un desarrollo, no surgen porque sí, y también si se cogen a tiempo y la personalidad que las tiene no está excesivamente cronificada y tiene zonas de su personalidad, digamos, todavía relativamente sanas, si se trabaja con esa persona y se trabaja bien y él tiene motivación, se puede salir de ahí. Se puede salir. Yo he tratado algunos casos. Luego tendríamos, y esto me voy a referir con especial cariño y con especial atención a todos ustedes, por favor, los conflictos de los niños y de los adolescentes. No los pasen ustedes por alto. Si tienen hijos, si tienen nietos, si tienen incluso vecinos, Niños que ustedes advierten que tienen algún problema grave, que se les nota. Profesores, jardines de infancia, maestros, eh, profesores de, de la ESO, no lo pasen por alto, porque pueden estar haciéndole un gran bien a ese niño o a ese adolescente. No... No digan ustedes, bueno, esto es una cosa que yo no me corresponde a mí Esto le corresponde a un psicólogo O le corresponde al, al psicólogo de aquí del centro Pero claro, como el psicólogo tiene mucho trabajo No puede ayudarle lo suficiente Implíquense ustedes más Hablen con sus padres Si los padres no tienen suficientes luces, digamos O no tienen suficientes conocimientos Ayúdenle ustedes Pongan ustedes un poco de su parte Y me refiero aquí a los padres a todo el personal educativo, a todo el personal que está en contacto, como digo, en cualquier centro, en cualquier lugar, en la familia, en los centros educativos, etcétera, con niños o adolescentes. Si cogemos los problemas a tiempo, es mucho más fácil la solución. Esto es así tanto en los problemas psicológicos como en los problemas orgánicos. Es decir, evidentemente no es lo mismo coger un esguince que se pone una, un vendaje al día siguiente que tener un esguince y llevarlo ahí dos años y buscarle solución después de dos años, porque eso ya evidentemente se ha cronificado, pues igual pasa también con los problemas psicológicos. Esto es otra cosa mmm, que quiero que tengan muy en cuenta y mmm, tengan especial atención a los niños y adolescentes. luego ...tendríamos un segundo grupo... ...bueno, eh, aquí he dicho problemas crónicos... ...he dicho algunos problemas crónicos... ...pero hay muchos más... ...pero bueno, es verdad que hay muchos problemas... ...que ya están cronificados... ...pero ojo, repito... ...no piensen que porque un problema esté cronificado... ...no tiene solución... ...yo he recibido en mi consulta pacientes... ...que llevaban 15 años sufriendo de... ...de, de, de algún problema... ...y hemos encontrado una solución... ...hemos trabajado sobre eso... ...y hemos encontrado soluciones... ...por tanto... Sí que hay solución. No digo que haya solución para todo. No somos la panacea universal. Por supuesto que no. También es verdad que a muchos problemas no podemos, no podemos tener para ellos una solución ideal. Pero sí una cierta solución. Una relativa solución. Que puede hacer que la vida de esa persona sea bastante mejor. Bien. Ahora me voy a referir a, otro, a, otro, a otros tipos de afecciones. Que no están cronificados Pero sí que son personas... ...que pueden llevar una vida completamente normal... ...pueden estar casados, tener un trabajo... ...tener amigos... Eh, ...salir a divertirse, etcétera, etcétera... ...pero sin embargo... ...sufren periódicamente... ...descompensaciones graves... Eh, ...por ejemplo, voy a decir... ...voy a hablar de alguna... ...evidentemente, eh, como ven ustedes... ...estoy aquí, eh, no estoy explicando... ...cada una de estas afecciones... ...de estas patologías, Quizá eso lo haga... ...en, en próximos vídeos o lo haga conforme vaya pudiendo, pero estoy dándoles un panorama general de cuando uno debe buscar una solución, debe buscar a un psicoterapeuta. Y en cuanto a este problema, a estos este problemas de descompensación nerviosa, tendríamos, por ejemplo, descompensaciones graves en la relación con los demás. Sí, hay personas que pueden tener en la relación con los demás conflictos muy graves. Por ejemplo, violencia grave, que hace que los demás no quieran estar con ellos, que, lo echan, que echan a perder a veces la relación con los demás. O personas que son muy tímidas, que se aíslan en la relación con los demás y están allí sin poder decir nada, temen hablar, temen expresarse, temen participar. Esto es un, una, una situación. Por ejemplo, enfrentamientos violentos. Hay personas que fácilmente tienen enfrentamientos violentos en su familia, en el trabajo, esto a veces acarrea despedida de trabajo, acarrea realmente separaciones matrimoniales y otros muchos problemas. Esto tiene solución, tiene solución, por tanto no lo dejen estar. Por ejemplo, hay problemas también de inhibiciones. Entiendo por inhibiciones cuando algo que una persona debería poder hacer normalmente no lo puede hacer, tiene dificultades para hacerlo, para hacerlo. y a veces pueden ser cosas eh, fundamentales en la vida, que una persona sienta temores, eh, sienta, mmm, ¿cómo diría yo, una serie de, de miedos, eh, por ejemplo, mmm, por, podría poner, a la hora de hablar de cada uno de estos, de estos casos, podría... Podía decir, podía hablar de casos que he tratado, pero esto no llevaría el vídeo, no estaríamos aquí un vídeo muy largo, que es imposible hacerlo, pero bueno, voy a ponerle un ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, de impulsividad, que es otra cosa. Recuerdo una señora que vino a mi consulta, una señora casada, con hijos. Fíjese usted lo que le pasaba. pasado. Cuando estaba en la cocina, sentía ganas de coger un cuchillo y atacar a sus hijos. Aquello, ella no lo entendía. ¿Cómo podía ser que ella sintiera eso? Chilla sí, quería un montón a sus hijos. Aquello le angustiaba tanto que buscó, me buscó como terapeuta y gracias a Dios lo solucionamos. ¿Eh? Esto podía ser un caso o personas que tienen una dificultad, por ejemplo, para relacionarse con determinadas personas y a lo mejor tienen que estar relacionadas con esas personas todos los días y tienen, hay graves conflictos. Luego tendríamos también problemas de temores, insomnio, agotamiento excesivo. Esto... Eh, parece, mmm, parece que no sea un problema grave, pero imagínese una persona que tiene insomnio con mucha frecuencia. El insomnio no se produce porque sí, hay una causa de los insonios, hay unas razones para tener insomnio y por tanto deben buscarse soluciones a esto y tienen solución. Luego, un agotamiento excesivo. Hay personas que debido a un perfeccionismo extremo, mire, le voy a decir un caso. El otro día me decía, no es un caso yo que he tratado, es un, una, es un comentario que me hacía una paciente. Me decía una paciente el otro día que una amiga suya, cuando iba de, por la calle de un lugar a otro, el lugar era un lugar concreto que ella me describía, cronometraba con su reloj lo que tardaba en ir de un semáforo a otro y no podía tardar más del tiempo que siempre que ella había cronometrado porque si tardaba más o menos, se ponía muy angustiada. ¿Ustedes se imaginan una persona que tenga que ir por la calle de esta manera? ¿Se imaginan ustedes a una persona, estoy recordando otro caso, que vaya por la calle teniendo un miedo horroroso horroroso a las palomas? ¿Que cuando ve una paloma en una calle, entra en una calle y ve una paloma, tiene que volverse corriendo a otra calle? Bueno, pues yo tuve una paciente así. ¿Se imaginan ustedes un señor, un señor que no podía ni ducharse solo, ...que llevaba prácticamente dos años sin salir de su casa... ...que cuando llegó la primera consulta, en mi primera consulta... ...no podía ni sentarse, estuvo de un lugar, de un sitio para otro... ...andando nervioso y llevaba debajo de la lengua un valium 10 ...y se había tomado otro un 10 al salir de su casa... ...este señor llevaba prácticamente... ...no podía ducharse en solo, no podía bajar a coger el coche... ...del, del garaje de su finca, no podía conducir... ...solamente podía desplazarse a casa de su madre que vivía a 100 metros, yendo acompañado por dos personas. Esto, que parece tan aparatoso, tiene solución, puede tener solución. A veces, como digo, no soluciones ideales, no siempre tenemos soluciones, pero sí soluciones posibles que alivian mucho sintomáticamente y que hacen que la vida del sujeto sea una vida eh, mucho más eh, agradable y mucho más sana. Bien, también tendríamos las personas que dan demasiadas vueltas a las cosas y que, y que se rompen la cabeza pensando y pensando y pensando y terminan con dolores de cabeza horrorosos. Esto también tiene solución. Personas que se desprecian a sí mismas. Personas que tienen, por ejemplo, jaquecas horrorosas. Frecuentemente. Personas, como digo, que tienen... Eh, mmm, problemas psicosomáticos y que constantemente constantemente están eh, teniendo sufrimientos eh, o bien como he dicho antes de que pueden estar muy cronificados pero hay otras personas que no los tienen tan cronificados pero sí que de vez en cuando eh, les afecta uno de estos problemas psicosomáticos que les deja que no pueden ir a trabajar durante unos días, que no pueden salir a la calle que no pueden moverse etcétera, esto tiene una cierta gravedad luego tenemos los problemas tan frecuentes actualmente ansiedad muy frecuente estrés muy frecuente abatimiento, soledad, tristeza esto no estoy hablando de personas que tengan que estar hospitalizadas ni que tengan un sufrimiento cronificado pero sí que hay un sufrimiento suficientemente grande, intenso y frecuente como para que afecte a su vida de una manera que la deteriora Suficientemente o bastante como para pensar en buscar una solución en una psicoterapia Bien, otra cosa que quería decir eh, Vamos a ver ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un, el, psicoterapia, el psicoterapeuta que ustedes busquen? Mire, yo voy a destacar solamente unas pocas La primera La, la legalidad, la preparación, la experiencia y los testimonios Legalidad, que sea un, un terapeuta que esté colegiado y que ustedes puedan llamar al colegio de ese colegio y, pre y preguntar, oiga, este señor, eh, ¿qué número de colegiado tiene? ¿Cuántos años? Eso es un indicador, es un indicador. No es todo lo que hay que saber, ni muchísimo menos, pero sí que es un, un indicador que nos dice algo. Luego, por ejemplo, la preparación. Eh, ustedes tienen derecho, como pacientes, a preguntar a su terapeuta qué preparación tiene. Tienen todo y deben responderle. Y deben responderle con la verdad. Por ejemplo, ¿qué años de preparación ha hecho usted? ¿Cuántos años esto? Ningún terapeuta debe ofenderse si un paciente le pregunta esto. Se le puede decir perfectamente al paciente. Y hay que decirlo. Luego, tendríamos también cuántos años de experiencia. Porque la, a veces la preparación, a veces uno puede haber hecho mucha preparación antes de empezar a trabajar como, como psicoterapeuta. Por ejemplo, cuando estaba estudiando psicología o inmediatamente al terminar y uno después de eso es cuando se puso una consulta y se puso a trabajar. Por tanto, no es lo mismo, eh, eh, no es lo mismo la formación se puede haber hecho cuando ya estás trabajando como psicoterapeuta eh, o bien antes o bien en los dos casos, como, fue mi, como ha sido mi caso. Pero esto eh, ustedes deben eh, preguntárselo, tienen derecho a preguntarle al terapeuta sobre estas cuestiones. Pero hay una cosa que creo que sí que les puede dar una, una indicación clara. Miren, en lo que respecta a la psicoterapia psicoanalítica les puedo decir una cosa. Las asociaciones de psicoterapia psicoanalítica o de psicoanálisis son muy exigentes con sus candidatos nadie puede llegar a ser miembro de pleno derecho de una asociación de psicoterapeutas de psicoanal si no ha hecho una formación muy importante mire tengo aquí en mis manos los estatutos de un instituto al que yo pertenezco instituto de psicoterapia psicoanalítica de la comunidad valenciana le diré que eh, está en el registro de asociaciones con el número eh, 01043627 y, y, y se registró el 23 del 10 del 2008 Bien, pues les voy a leer textualmente La formación que se exige al terapeuta que se considera que ya ha hecho su formación La leo textualmente A este terapeuta le llamamos terapeuta reconocido Y dice Son terapeutas reconocidos los que, siendo previamente médicos o psicólogos Cumplan los requisitos de A, psicoterapia psicoanalítica individual o, o psicoanálisis profesional, no al menos de cinco años. Cinco años en los que uno ha tenido que ser paciente con un terapeuta más, más experto para conocerse profundamente. Mínimo, mínimo de cinco años. Yo he hecho mucho más de cinco años. Realizados con un terapeuta psicoanalítico del propio instituto o de cualquier otro instituto de psicoanálisis. Eso es el primer requisito Segundo, formación recibida al menos 600 horas, realizadas al menos durante 3 o 4 años. Esto, esto, aquí no se cuenta la formación que da la facultad de psicología, ni que da la facultad de medicina, si se refiere a un, a un psiquiatra o a un médico, se refiere a la formación que da el propio instituto Aquel, aquel que quiere ser miembro de ese Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica o de Psicoanálisis. Vean ustedes la exigencia, y esto son exigencias mínimas. Luego tendríamos supervisiones clínicas. Supervisiones quiere decir que cuando uno empieza a trabajar, los primeros casos los supervisa con un psicoterapeuta más experto. Esto yo lo hice durante varios años. Y pone, supervisiones clínicas de psicoterapia psicoanalítica. Un, un mínimo de 100 horas de 100 euros, distribuidas en tres casos, realizados con, super, con supervisores reconocidos por el instituto o de otros institutos de psicoanálisis o de psicoterapia psicoanalítica. fíjense ustedes que aquí habla, en, para, a partir del psicoanálisis personal, de la formación y de las supervisiones, que como dije en un vídeo anterior, son las tres, los tres pilares de un psicoterapeuta psicoanalítico o de un psicoanalista. Es decir, la, la formación, que como he dicho, eh, eh, yo empecé a hacer formación en tercero de psicología y estuve haciendo formación durante 10 o 12 años mínimo, ¿eh? Eh, luego están, como digo, el, el, el psicoanálisis personal, que se hace con un terapeuta mucho más experto, mucho más, mucho más mayor, eh, que, que tiene ya mucha experiencia, tanto práctica como teórica etcétera, y tú eres un paciente más, eres un paciente más para conocerte bien y poder luego ayudar a otras personas, digamos, eh, estando eh, en una, digamos, en una fo buena forma profesional. Y luego, y luego, como he dicho, las, mmm, las supervisiones. Sí, cuando uno empieza, pues evidentemente, eh, eh, no tiene la experiencia de un psicoterapeuta experto, y por tanto debe eh, reunirse periódicamente, yo lo hacía semanalmente con un psicoterapeuta más experto, y te cuentan los casos que vas viendo para que él te oriente, te diga lo que tienes que hacer, te vaya indicando dónde puedes estar fallando, qué tienes que tener en cuenta, etc. Esto es lo que se hace en la supervisión. Bien, pues eh, creo que eh, con esto he dado una pequeña visión. Evidentemente, ningún vídeo de los que yo haga toca ningún tema, en, en, eh, eh, tocando todos los puntos por, es imposible, pero bueno. Intento, intento ayudarles a ustedes en este caso a que tengan unos pocos datos que les puedan ser de utilidad para si ustedes deciden elegir un terapeuta que lo elige. Y también diré una última cosa, vamos a ver, yo soy de orientación psicoanalítica, mi formación es psicoanalítica, eh, pero hay otras orientaciones que yo respeto profundamente también pido a las personas de esas orientaciones que respeten profundamente la orientación psicoanalítica que tiene más de 100 años que hay una bibliografía de miles y miles de libros publicados que están en cualquier biblioteca especializada de cualquier ciudad y ustedes los pueden comprar que no es un cuento que el psicoanálisis ha sido fundamental, y esto lo podría afirmar cualquier persona medianamente formada, ha sido fundamental en el siglo XX, y no solamente en las consultas de los psicoanalistas, sino en la cultura, y esto lo pueden ustedes ver en la mayoría de los movimientos culturales, de las filosofías de la filosofía del siglo XX, de las antropologías del siglo XX, incluso de la ciencia, ha sido fundamental. Y mira, se me ocurre una cosa que no la tenía en la cabeza. No sé si ustedes saben que ahora las neurociencias, yo estuve hace poco en un congreso en Bilbao de neurociencias, las neurociencias en muchas cosas están dando la razón al psicoanálisis. ¿eh? En muchos descubrimientos que se están haciendo ahora. Entonces, lo que pido a las demás orientaciones psicoanalíticas, si quieren ser críticas con el psicoanálisis, que lo sean. La crítica es buena pero señores una crítica respetuosa una crítica con, ar con argumentos una crítica con fundamentos sin ofensas sin mala sin mala uva sin mala uva porque a veces algunas personas tienen hay que ver qué mala uva tienen eh hay que ver qué mala uva tienen eh bueno pues terminas diciendo que agradezco eh, todos aquellos que vean este vídeo espero que les ayude a algunos de, de ustedes agradezco también eh, todas aquellas personas que visitan el blog y vamos a seguir perfeccionando el blog eh, eh, he de decir eh, que hay un compañero, José Luis que me está ayudando eh, ahora mismo está aquí detrás de esta cámara que me está ayudando en todo esto yo no soy una persona con grandes conocimientos técnicos él me está ayudando y yo le agradezco esta ayuda que nos está prestando. Este vídeo, como nosotros eh, es fruto de, de, de mía, es fruto mío, pero fruto también de él. Y esto tengo, quiero decirlo públicamente, porque eh, no podemos eh, ponernos medallas que no son nuestras. Yo aquí tengo unas medallitas y José Luis tiene otras medallitas, y por tanto las dos son importantes para que ustedes vean estos vídeos. Bueno, pues entonces, gracias, eh, gracias a todos y hasta el próximo vídeo que creo, como, como decía, como creo que he puesto en el blog, en, en algún comentario mío, pues quisiera, o bien semanalmente, o bien cada 15 días, a veces semanalmente me es difícil, porque tengo otras ocupaciones y otras cosas que hacer, pero cada 15 días sí eh, poder sacar un nuevo vídeo. Bueno, pues como he dicho, muchas gracias. Buenas tardes.